Hola Acuario, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a BIO, este espacio, esta comunidad en donde nos encanta caminar hacia nuestro despertar espiritual y sobre todo entregarte esta guía para que poco a poco vayas sanando junto con nosotros aquellos aspectos que... Requieren un poquito de atención para empezar a manifestar una vida plena, una vida abundante Y si ya la estás experimentando, bueno, para seguir sobre ese camino Acuario, gracias por estar aquí Tenemos un regalo maravilloso para cada uno de los signos y te lo comparto en este momento Vamos a regalar una lectura personalizada por signo y lo único que tienes que hacer es compartir este video, darle like, suscribirte al canal para que puedas participar. Y finalmente en comentarios ponernos tu nombre completo, tu correo electrónico y utilizar el hashtag Sanandoando. <coughs> ¿Ok? Te lo voy a dejar aquí abajo para que puedas copiarlo. Y bueno, sobre todo... Eh... Regálate también esa oportunidad de ser canal de luz, canal de sanación, a través del cual tú al compartir todos estos videos, todo este conocimiento, bueno, ya estás impactando de una manera que no te imaginas a muchas más personas. Gracias por estar hoy aquí, regálame una sonrisa de oreja a oreja, acuario, cierra tus ojitos. Trae a tu mente aquella imagen que represente para ti la plenitud, la abundancia, la alegría, la felicidad que te interesa experimentar. Siéntela, víbal, vívela, víbrala. Y por favor, abre tu corazón, tu mente, todos tus sentidos. Ponte en total disposición para que ese poder en el que tú creas, el poder superior en el que tú creas, las hadas, los ángeles y los arcángeles puedan manifestarse en tu vida a través de estos mensajes Y recibas la guía que tu alma requiere Para que sanes, para que seamos parte de este despertar espiritual En donde ya más de 5 mil personas aquí en este espacio están sanando Gracias por estar aquí, ya puedes abrir tus ojitos O puedes mantenerlos cerrados como tú lo decidas Cualquier situación que decidas está bien mientras te sientas cómodo o cómoda y bien vamos a ver primero puede ser que veas en la parte izquierda de este video un cablecito blanco que va a bailar locochón durante el video, porque estamos utilizando una herramienta para que me puedas escuchar mejor un micrófono y bueno, mientras nos llega la bendición del micrófono inalámbrico, este nos está haciendo un grandioso favor. ¡Qué bonito, acuario! Bien, te voy a pasar para acá. A ver, en tu presente tienes el sol. Y el sol, déjame te la muestro, eh, creo que ahí se ve mucho mejor, significa, estás brillando, estás... Tienes esta certeza, estás viviendo en una certeza de quién eres y hacia dónde vas Y te dicen que eso está eh, garantizándote un equilibrio Está garantizándote sentirte en plenitud, manifestar la abundancia Manifestar buenas y mejores opciones de ingresos, de relaciones Es como te dicen, vas a la aventura de la vida porque te estamos respaldando Ok, en tus resistencias tienes el 3 de bastos, en las sugerencias que te haces tienes el 2 de oros, los bastos corresponden al elemento fuego, el empuje, la acción, eh, la pasión, ok, el 2 de oro se refiere a, más bien los oros se refieren a aquel elemento de tierra, el elemento lo material, el dinero, eh, las propiedades, las posesiones y también a veces un poquito de sentimentalismo o sensaciones ahí te lo vamos a detallar sobre lo que nos están diciendo cómo vas a conectar con tu alma y qué es lo que te sugieren para que manifiestes aquello que realmente deseas tienes el ocho de bastos boca abajo y finalmente mira casualidad tienes los oros también respaldándote con el caballero de oros y que te están diciendo en este momento acuario ok te decía es momento de mantenerte brillando mantenerte en una energía alta energía positiva para que todos estos cambios que se están dando con la energía combinada de Libra y Escorpio en este mes de octubre donde empezamos a cerrar ciclos y a soltar aquellas creencias y hábitos viejos que ya no nos están funcionando Te dicen que Es muy importante que en estas resistencias Con el 3 de bastos Comprendas que por un lado Posees una creatividad única, especial vir, eh, Acuario Y no te resistas a sacarla ¿Ok? De repente te pueden llamar la atención Todas estas actividades artísticas Como, creativo, como para sacar este... Estas ganas de aventura, estas ganas de probar algo nuevo, es muy recomendable, si te llama la parte artística, es muy recomendable que ah, eh, tomes estas clases, que te empieces a desarrollar en ese sentido, porque eso te va a expandir creativamente, ¿ok? No te resistas a esos deseos de tu alma de expresión. Tampoco te resistas a ser sensato, sensata. Ojo también, mira, en la vida a veces... Nos enseñaron que hablar de nosotros mismos era una muestra de egoísmo, de orgullo. En cierto modo sí, dependiendo de qué, en qué energía lo estés enfocando. ¿Ok? Si quieres ganar o tener un beneficio pasajero por encima de otros, estás actuando desde el ego y sí, es totalmente egoísta ese acto. Sin embargo, si te muestras sensato contigo mismo, contigo misma y totalmente honesto y transparente, sobre todo este mes, eso te va a llevar a expandirte creativamente también para poder comunicarte con los demás. La acción, los bastos, el signo de fuego son la acción, la pasión, la entrega, ¿ok? Y eso se requiere en todos tus aspectos personal, familiar, de pareja amigos, profesional eh, en la parte económica entrégate genuinamente Acuario ¿sale? porque porque si tú te dejas guiar por esta creatividad, por toda esta entrega, vas a impactar de manera positiva la parte material, este 2 de oros nos habla de la parte material, está de cabeza y es únicamente para recordarte que hay momentos en los que puedes sentirte seguro ilusoriamente porque a lo mejor estás ganando un dinero o estás teniendo un ingreso fijo constante y eso te genera cierta sensación de seguridad y te lleva a querer gastar, a querer irte a los excesos, a comprar por comprar, a concederle sus deseos a todo el mundo porque al final hay dinero hay bienes y entonces empiezas como a despilfarrar lo que te llega en abundancia esa forma de manejarte no es la indicada acuario en este mes sobre todo porque ante este movimiento energético puede haber ciertos eh, estancamientos en cuanto a tu desarrollo profesional y económico no es malo, solamente que si tú no tomas en cuenta estas sugerencias de realmente hacerte amigo del dinero y siendo amigo del dinero o de los bienes es los cuido, los procuro, no los retengo en el sentido avaricioso, ojo también con la avaricia. Solamente ten conciencia de qué es lo verdaderamente importante en lo que puedes invertir ese dinero o en lo que puedes utilizar esos bienes materiales para generar un beneficio mutuo, ¿ok? Excesos en general, se te recomienda mantener una dieta, sobre todo si estás viendo como que tú peso corporal está en fluctuación también, a veces sube, a veces baja, a veces va más para arriba que para abajo, como el dólar, ¿no? <ríe> eh, es muy importante, Acuario, que entres también en esa conciencia y que muestres que tienes también esta capacidad de cuidar este bien principal que es tu cuerpo, es el medio con el que te mueves, como un auto, si no le pones aceite, no le pones gasolina, agua, checas llantas, ok, el mantenimiento constante para que tenga un servicio óptimo para ti, lo mismo sucede con tu cuerpo. Y en este momento te indican y te invitan a, a cambiar esos hábitos, soltar los hábitos alimenticios que ya sabes que te están dañando, para que adquieras nuevos y entonces con eso se incremente tu, tu calidad de vida. Ejercicio, muy importante hacer ejercicio, ¿ok? No tienes elementos de agua en esta tirada, sin embargo, me, me invitan a decirte que es importante que aparte de mejorar la calidad de tu alimentación, bebas mucha agua, ¿para qué? Para que todo lo que tu cuerpo ya no necesita, se salga, ¿ok? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque eso te va a dar claridad mental, te va a dar eh, facilidad de movimiento, una condición física bastante óptima, te vas a poder mover por todos lados porque aquí te están pidiendo acción. Entonces todo está amarrado, Acuario, ¿ok? Bien, esta es la manera en la que tú vas a conectar con tu alma cuando sueltes estas resistencias a la creatividad. Ahora... La forma en la que se te recomienda con, ser constante con este 8 de bastos de cabeza te dice, por un lado, con el 2 de oros te invitan a evitar excesos. Por otro lado, el 8 de bastos refuerza esta invitación diciéndote que observes cuando estás actuando por impulsividad, ¿ok? Porque si tú actúas por impulsos, nada más, como, como no sé, eh, se te antojó un helado Pero Aparte del helado viste a un lado Que había papas Y entonces como tienes un billete Y ese billete Puede comprar las dos cosas No te detienes a pensarlo Y compras las dos cosas Y entonces te has quedado sin nada Porque ese billete ya se terminó Desde ese punto de vista Esa impulsividad y esos excesos Es lo que te invitan a evitar en este periodo ¿Ok? Ten paciencia Sé consciente, hazte amigo de esos bienes, trátalos con amor, trátalos como si fuera tu mejor amigo, tu mejor amiga. A un amigo no vas y le quitas todo lo que tiene y lo exprimes, sino por el contrario, te ocupas de cómo está, qué necesita, si requiere ser escuchado, escuchada, ¿ok? Es una situación similar con esta parte material y con esta parte... De expresión y de acción ¿Ok? Ten prudencia Ahora, Acuario, finalmente ¿Cómo se refuerza todo esto que te están diciendo? Y la invitación o el consejo final con el Caballero de Oros Si tú te mantienes en una energía alta toda, Todo este brillo, toda esta intención de brillar, de ser tú, de... Mostrarte al mundo como eres te va a llevar a que se acerque una persona posiblemente del sexo masculino, un hombre, con mucha experiencia, con ganas de apoyarte en los proyectos que quieras emprender, acuario, pero sobre todo te va a transmitir sabiduría. ¿Ok? Esas intenciones con las que se acerca esta persona, este hombre, son muy buenas. Son intenciones genuinas de guiarte para que tú avances, para que tú te expreses. Hazle caso a tu intuición, pues sabrás cuando esta persona sea la indicada, ¿ok? Como que vas a fluir en comunicación, vas a fluir en ideas vas a sentir esta intención genuina de escuchar y escuchar y saber más de esta persona y ojo, no te confundas, no te vayas a confundir si eres una mujer acuario eh, en el sentido de que este hombre solamente viene a mostrarte sabiduría a compartirte sabiduría, no te confundas, no vayas a caer en la confusión de un amor o de es el hombre perfecto Puede ser, sin embargo, en estos momentos solo se acerca para llevarte al siguiente nivel de conciencia a través de la sabiduría que él ya ha adquirido por las experiencias que ha vivido. Enfócate solo en eso, en crecer, en sanar, ¿ok? Enfócate en ver en esta persona aquello que tú requieres sanar o aquello que sí está fluyendo en tu vida para que lo materialices. Mantente en acción constante, ¿ok? Muchas gracias Acuario, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, darle like, sobre todo porque queremos que te lleves esa guía, esa lectura personalizada para que esto se expanda y se complemente. No te pierdas los siguientes videos donde vamos a hablar de amor, dinero, eh, trabajo, salud, para que tengas una visión general más amplia. Gracias por estar hoy aquí, te mando un abrazo de mi alma la tuya, un beso, un apapacho, gracias, gracias por estar aquí.